La Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta es una albufera ubicada al norte en Colombia en el departamento de Magdalena. Es el complejo lagunar más grande de Colombia y uno de los más estratégicos para la vida en el planeta. Ocupa aproximadamente 4.280 kilómetros cuadrados, de los cuales 730 corresponden al Espejo de Agua. se caracteriza por una planicie que incluye un sistema de lagunas interconectadas por caños. Hacia el occidente, la planicie anterior se entremezcla con la superficie de desbordamiento lateral del río Magdalena. Hacia el suroriente de la llanura Estuarina se difunde bajo el abanico colubio de los ríos Tucurinca, Aracataca y Fundación. Al oriente existe un límite claro entre la llanura estuarina y la terraza alta aluvial conocida como la zona bananera, cuyo producto es el principal renglón de las exportaciones de la región. Hacia el norte el límite lo constituye una barra arenosa permeable con la que permitía el intercambio de jugos de aguas procedentes del mar a la ciénaga y viceversa. Asimismo era un sistema que permitía el flujo descendente cuando llovía o sobre ella fluían aguas descorrentía, de permitiendo el lavado de sales y el intercambio de aguas. Amenazas a la Ciénaga En los últimos años se han presentado cada vez más casos de actividades ilegales para secar áreas de la Ciénaga, destruyéndola para obtener terrenos con fines de lucro individual. Estas actividades se han presentado más que todo en el sur de la Ciénaga, donde el robo de tierras ha causado la sedimentación del terreno y la muerte acelerada de los manglares de la Ciénaga. El 30 de agosto de 2015, el Ministerio de Ambiente comunicó la condena de 12 personas judicializadas por delitos ambientales en la Ciénaga Grande de Santa Marta debido al grave daño ambiental que ocasionaron en esa zona protegida. Los daños incluyen la construcción de diques ilegales, deforestación de grandes extensiones de terrenos para agricultura y ganadería tala y quema de mangle, provocación de incendios forestales y caza ilegal de fauna silvestre para su comercialización. Con sus 45 hectáreas, la Sierra de Anaga Grande de Santa Marta es la laguna costera más grande y productiva de Colombia. Allí el río Magdalena y el mar Caribe se funden. El sitio alberga una gran variedad de fauna, mamíferos, aves y peces y flora. En su extremo sur posee un bello santuario compuesto por manglares, pantanos y bosques anfibios. Construidas sobre las aguas tranquilas de la ciénaga y apoyadas en pilares o simples estacas de madera, están las casas de sus famosos pueblos palafíticos, habitados por pescadores desde 1800. Los más de 2.500 pobladores han visto morir los peces a causa de la degradación de la ciénaga y al vivir en un sitio al que solo se accede por agua, tienen pocas oportunidades laborales, además de la pesca. Lo que muchos de nosotros damos por sentado para ellos es un lujo, servir un vaso con agua al llegar a un médico en 20 a 30 minutos. Pese a su relevancia ecológica, la Ciénaga Grande sufre actualmente un deterioro ambiental grave a causa de actividades humanas. A comienzos de diciembre de 2014, autoridades colombianas dieron cuenta mediante fotos aéreas de las actividades ilegales que están destruyendo el lugar, incendios forestales provocados, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería tala y quema de mangle y 27 kilómetros de diques construidos ilegalmente. El impacto de la destrucción es global ya que los manglares de la Senegal capturan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera apoyando la lucha mundial contra el cambio climático. El Complejo Lagunar de la Ciénaga fue declarado Reserva del Hombre y la biosfera por la UNESCO. Y El Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es parque nacional y humedad de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar, Tratado intergubernamentalmente para la protección de ese tipo de ecosistemas. AIDA y sus socios abogan para que el Gobierno Colombiano cumpla sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Ciénaga Grande. Después de todo, una gran variedad de flora y fauna, las comunidades locales y el clima mundial dependen de ello. La Hacienda Grande de Santa Marta fue creada en 1977 y se encuentra ubicada en el norte de Colombia en el departamento del Magdalena. La temperatura aproximada es de 29 grados centígrados, con un clima cálido y seco y cuenta con una extensión de 26.810 hectáreas. Está conformada por ríos, áreas pantanosas, ciénagas, ecosistemas de manglar y caños, comprende un complejo de aguas de más de 100 ciénagas. Es un lugar muy importante para la naturaleza debido a que se convierte en el complejo lagunar más grande de Colombia en el refugio de aves migratorias que vienen especialmente de Norteamérica. La existencia de ecosistemas de manglar son el soporte y la ayuda para las diferentes fases del ciclo de la vida de moluscos, crustáceos y peces Además se caracteriza por la conservación y estabilidad para la supervivencia de la variedad de especies de la zona y el desarrollo de fauna y flora. Entre las especies más representativas se pueden encontrar el mico cariblanco, el ratón silvestre y el manatí. La nutria, variedad de murciélagos, caimanes, iguanas y aves exóticas como el pato aguja, la garza morena, el gallito de ciénaga, entre otros. En este lugar podrá. Admirar la belleza de los bosques de manglar y el bosque seco tropical formado por árboles pequeños, el chaparro, enormes fustes del macondo y palmas de vino y palmas largas. La profunda agonía de la Ciénaga Grande del riñón o el pulmón del país dependen aproximadamente 350 mil personas que viven la ciénaga. Tres de esos pueblos se encuentran totalmente en el agua. Se les conoce como pueblos parafitos, sus nombres son Tojas de Cataca, Buenavista y Nueva Venecia. Su actividad económica es la pesca. Para que este ecosistema funcione depende del equilibrio de agua salada proveniente del mar Caribe y del agua dulce que viene del río Magdalena y de los cinco ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos son Sevilla, Aracataca, Frío, Tucurincá, Fundación. Sin embargo, diferentes circunstancias, como el desvío de los ríos para fines agropecuarios, la construcción de carreteras y una inadecuada limpieza de los ríos han alterado ese equilibrio, lo que ha significado un deterioro de la Ciénaga Grande de Santa Marta.